Buenos días, buenos días, yo no sé ya cómo poner esto porque se me perdió el trípode y no sé qué hacer Bueno, no es el trípode, es el selfie stick que yo solo como trípode Hola Valentina, ganó He decidido hacer esto nada más en Instagram ahora porque YouTube me tiene medio frita Así que con lo de los live y es más aparatoso Así que bueno, estaremos por Instagram que está la mayoría de mis millones de seguidores esto es Fragmentos Platónicos. Yo soy Olga Semoret, Mujer Cronopio. Hola, hola, hola Valentina. Hola Olguita, bendición, tía querida. Hoy vamos a hablar de algo especial para los multipotenciales. Y es que cuando yo me baño, tengo unas ideas rocambolescas. No, en serio, cuando uno se baña, como que la cosa fluye. Seguro Valentina me va a decir, no, que es el agua, que no se sé cae, no sé qué más. Está bien, está bien. Hoy vamos a hablar de los multipotenciales con respecto al aprendizaje y por qué ese aburrimiento tan fuerte que nos da una de las cosas de la multipotencialidad que somos estas personas que tenemos múltiples potenciales y tenemos que decidir o no desarrollarlos y que nos cuesta decidir qué desarrollar y que cuando nos metemos en ese paquete además de desarrollarlos llega un punto en que nos aburrimos y decimos oh no tengo que parar eh, no, yo la uso para pensar, es como, mi, es como mi, mi, mi cámara de pensamiento entonces, pero estaba pensando yo y yo decía, oye, hay cosas en la vida que realmente no me han aburrido y es que yo creo que hay campos que por naturaleza tienen una cierta variedad y que son como como chéveres para los multipotenciales, como buenos para los multipotenciales. Y uno de esos campos, por, por, por supuesto, es la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura puede ser tan variada como uno quiera. Y el segundo campo que encontré, este, como para evitar este aburrimiento, porque yo me aburro de las cosas, eh, creo que uno, claro, el ser humano se aburre de esa repetición, pero también nos aburrimos cuando es cierto tema, etcétera, etcétera, aquí voy a ver, ok. Entonces, yo he encontrado que YouTube, este tipo de, de, de plataformas que te permiten crear eh, contenido, ah, Valentina nos dice que en todo caso fluyen tus emociones y se manifiestan en forma de pensamientos y ideas, sí, yo me imagino que es eso, pero entonces yo he encontrado también que YouTube es una... Como uno lo que está generando es contenido, que es lo que más o menos hace con la escritura, creo que es como un, un campo en el que los multipotenciales pueden realmente explorar y utilizar todos esos superpoderes como esa capacidad de innovar y ese unir puntos que otros quizás no unen porque están enfocados en una sola cosa. No es que nosotros seamos superdotados o, o qué sé yo, que algunos sí, que algunos no, pero eso es más polímetro. En fin, lo que les quiero decir y lo, de lo que realmente quiero hablar en toda esta perorata es del aburrimiento. ¿Por qué ustedes creen que nos aburrimos de esta manera? ¿Por qué llega un punto en el que tenemos que saltar? Porque yo lo veo como cuando uno está manejando eh, manual, que yo estoy aprendiendo ahora, y la entonces eh, la gente que te está enseñando te dice: Ay, no, tú vas a sentir un temblor en una cosa. Y yo lo acerco a lo que sentimos los multipotenciales, porque llega un punto en que nosotros sentimos como un temblor interno y tenemos que cambiar a otra cosa. ¿Por qué? Porque como que es como que nuestra curiosidad no se sacia y tiene que saltar a otra cosa. Por eso las cosas realmente que son especializadas, como una técnica específica, de no sé qué. Yo creo que para el multipotencial siempre es buena ponerla en un contexto tal que pueda combinarla con otras cosas o que esa pequeña porción sea parte de un gran todo, entonces yo creo que son como como, como, como unos trucos para multipotenciales, sin embargo cuando estamos en momentos de elección que son más profundos como por ejemplo cuando vamos a elegir una carrera, cuando vamos a elegir qué vamos a escribir es muy jodido para el multipotencial ¿por qué? porque una carrera es un compromiso a muy largo, eh, a muy largo plazo. Entonces es un compromiso que para el multipotencial es muy incómodo. Porque, por ejemplo, del país en, en el que yo vengo, Venezuela, son cinco años una carrera. Yo pienso realmente que el sistema educativo es una, una de las cosas que, que realmente me han, han molestado, no molestado, pero que me han venido dando vueltas en la cabeza en los últimos tiempos, es cómo el sistema educativo puede joder a la vida de la gente en el sentido de que el sistema educativo no está preparado para otra cosa que no sea la especialización, porque la especialización hace parte de esta máquina económica en donde, bueno, mientras tengamos individuos más especializados, la, la, la cosa eh, eh, funciona como un poco más lineal, ¿no? Entonces, realmente nosotros somos como... Antes era el nombre del renacimiento, era este multipotencial también de alguna manera, luego con la era industrial la cosa se especializó y ahorita se está abriendo otra vez, digamos. Sin embargo el sistema educativo creo que no está preparado para esa apertura y ahí es donde viene el problema y ahí es donde los multipotenciales y ya nosotros que tenemos un poco más de añitos que las personas que van a escoger carrera, que ya nosotros pasamos por eso, es los que podemos orientar a esa nueva generación a que compre, quizás comprometerse en carreras tan largas como carreras de cinco años no es la vía. Sin embargo, como nos dice Valentina aquí, influyen las expectativas conscientes e inconscientes con respecto a lo que hagamos. No solo ese juzgar externo de que, ¿a qué te dedicas? Y tú, ¿sabes? colapsa, ¿sí? Porque no sabes explicar a qué diantres te dedicas, porque no tienes ese titulito. Entonces, creo que para esas nuevas generaciones que están en el momento justo de escoger la carrera, nosotros podemos decirles, oye, no tienes que embarcarte cinco años para ser, para ser exitoso, hay que desmontar todos esos mitos de que si no tienes una profesión universitaria, médico, abogado, ingeniero, entonces no puedes este, surgir en la vida. Yo creo que hay muchas alternativas ahora de estudios más cortos, de quizás cosas más prácticas y no tenemos que sucumbir a esa presión de las expectativas como que, bueno, hacer una carrera aquí y allá, a menos de que sea una cosa que disfrutes. Yo, por ejemplo, mi primera carrera la sufrí muchísimo, en el sentido de que yo no estaba totalmente convencida, yo creía que la cosa era diferente, y ya los tres años de carrera que me quería cambiar, fui muy, pero no, decidí no cambiar. Y terminar esta carrera, que terminé casi a los seis años, que fue ingeniería en computación, que me alegro mucho ahora después de haberla estudiado, pero creo que lo hubiera podido aprender en un par de años. No necesitaba cinco años en ese sistema Para aprender lo que tenía que aprender De ingeniería en computación Luego me, me, me puse a estudiar una carrera como filosofía Tuve que hacer equivalencias Luego saqué mi, mi maestría eh, Empecé el doctorado y no lo terminé Y es que la filosofía a mí Pues no era lo mío eh, Me sentí muy cómoda Me sentí mucho más cómoda que en computación Pero creo que la, la academia filosófica tiene como unas exigencias con las que yo no, realmente no era lo mío, o sea, no, no las critico, no son malas ni malas, sino que no me sentía cómoda allí. Está la escritura, pero entonces en la escritura tienes que sentada. en fin, yo creo que para el multipotencial las cosas más cortas son mejores, tenemos que estar muy pendiente de las expectativas externas, tenemos que estar muy pendientes de, de cuidarnos a nosotros mismos, de realmente conocer qué es lo que tenemos nosotros por dentro y qué nos mueve, por eso es que después de todo este recorrido que yo he hecho estos últimos años, y yo creo que no tan no no, ser, no se resume estos últimos años, sino que es de toda una vida, no eh, 40. es de toda una vida, de una mujer una señora de 40 años, pero que te puedo decir que quizás nosotros cometemos, no cometemos el error. Nadie nos enseña en realidad la importancia del autoconocimiento. En el colegio aprendemos estupideces. Realmente aprendemos estupideces porque yo jamás he usado otra vez en mi vida una ecuación cuadrática. O jamás he usado en mi vida una puta derivada. ¿Saben? Entonces es como... En fin, no nos dejan explorar, ¿sí? Y no nos enseñan herramientas útiles de pensamiento, de emprendimiento, de manejar nuestras finanzas. ¿Por qué en el colegio no nos enseñan a hacer un bendito presupuesto? Es decir, si ustedes tienen hijos, tienen personas eh, de, de edad joven, en, en su cercanía, oye, también como que aúpenlos a que aprendan cosas que sean útiles en la vida. No todo es la educación formal. Y no, de verdad, se lo juro, incluso en un, en un, en algo tan, tan, no tan tonto, pero vamos a, vamos a ponerlo como en un grado, no sé si mayor o menor de dificultad también, para, no sé, pero bueno, aprender un idioma, tú te puedes ir a una academia y te aprendes, Todas las benditas reglas gramaticales y la profesora te va a hacer las mismas cuatro preguntas. ¿Y qué hiciste el fin de semana pasado? ¿Y cuáles son tus planes para el fin de semana que viene? ¿Y qué soñaste? Yo tenía una que estaba empeñada en analizarme los sueños. Loca, loca, loca del demonio. En fin, eso fue aquí en, en Montreal. Mi punto es que hasta que usted no sale al ruedo, y hasta que usted no tiene que estar en una reunión en donde tiene que hacer una presentación, y en donde su trabajo, o sea que ustedes le pagan por eso Usted no va a aprender inglés Usted no va a aprender otra cosa Yo entiendo que tenemos una formación básica ¿Sí? De saber como la gramática básica y tal y qué sé yo Pero hay gente que se obsesiona Y toma clases y clases de idiomas por toda la vida Y no sé qué, no, no, no, no, no, no Practiquen, hay otras formas, hay formas alternativas No todo lo formal es bueno En fin Voy a leer el comentario de Valentina. Les quiero anunciar algo. Aprendiendo. <risa> Tienen curiosidad, ¿verdad? Lo sé, lo sé. En fin, les quiero anunciar algo y después me voy. Porque hoy tengo esos días complicados de 45.900 reuniones. En fin. No dice sé Valentina. ¡Ja! Yo creo que ahora entiendo mejor por qué escogí comunicación social. Tres años donde ves mezcla audiovisual, mercadería y periodismo. Y luego los últimos dos años escogen que te especializas. Bueno, yo creo que comunicación social... Eh, Da para mucho, todas las carreras en realidad dan para mucho y re, realmente, en serio, yo no me, yo no me arrepiento de haber estudiado ingeniería, a mí me gusta la ingeniería, el problema es que fue muy largo y fueron cosas que, no sé, yo no necesitaba, o sea, yo pienso que la cosa debería ser más corta y más práctica, esa es mi conclusión y que realmente tenemos que deshacernos, como tú lo dijiste muy bien, adelante de las expectativas. Entonces, para concluir esto, práctica. hay ¿okay? cosas prácticas, cosas cortas. Piénsenlo. No todo el mundo tiene que ser un profesional de cinco años con cinco posgrados. No, nosotros somos multipotenciales que aprendemos así. Tenemos también chance en esta vida. Y lo otro es que ya se me olvidó lo que iba a decir. No mentira. Lo otro es cuidado con las expectativas. Tenemos que, miren. El trabajo del autoconocimiento, que es lo que yo estoy haciendo con todas mis bellas mujeres este, cronopias en ARG. Es precisamente, es un trabajo como de destilar, es un trabajo de podar. Es como si tú tuvieras un bonsai de estos arbolitos chiquitos, tal, que tú vas podando y lo arreglas y tal, para que quede con lo que tenga que quedar, ¿ok? Entonces, es eso, el autoconocimiento, es como ese destilar, y quedarte con lo que es tuyo y mandar para el carajo lo que es de otro, de la sociedad, de tu familia, que te exige que esto, que te cases, que tengas hijos, que seas profesional de 5 años. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Tu vida es tuya. That's it, that's all. Tu vida es tuya. La única responsabilidad que tú tienes contigo mismo es tú mismo. ¿Ok? Pero, este, de verdad. La única responsabilidad que uno tiene es con sus hijos Porque los trajo al mundo Hasta que ellos se puedan valer por sí mismos Porque cuidarlos excesivamente no hace bien Entonces, nos dice aquí Stephanie En casa están muy enojados porque yo no quiero hacer la séptima <risa> maestría Y busco aprender a mi manera La academia no es lo mío Yo también descubrí que no era lo mío Lo descubrí bastante tarde porque Pertenecía a la academia durante bastantes años Pero mira son conocimientos prácticos Pero hay una cosa importante Que no he dicho La estabilidad económica No, o sea Uno no vive haciendo fotosíntesis Como las maticas Uno necesita comida, uno necesita un techo Uno necesita comprar estos cuadernitos Para eh, no sé qué Y una computadorcito una cosa O sea, uno necesita plata Es una realidad Entonces también vamos a ver el lado práctico Y vamos a ver cómo nuestros talentos ya, ya voy a dar el anuncio Valentina y como nuestros talentos pues nos pueden ayudar eh, a conseguir también una estabilidad económica, que es muy importante señores, es importante no es tener cinco Ferraris parados a la puerta de tu casa, esa no es la estabilidad económica es un estado en el que tú puedas decidir y que las circunstancias no te lleven por delante fíjense, quería mostrarles algo y es que como yo he aprendido mucho durante estos últimos tiempos de muchas cosas también he aprendido algo que es youtube y a mí me parece que youtube es una herramienta muy muy buena para multipotenciales después de un año yo he logrado monetizar el canal yo me he metido a estudiar miren yo en el baño cuando me duchaba, escuchaba los videos de YouTube, de cómo hacer YouTube y todo eso. Entonces yo les tengo un anuncio. Y es que yo he creado una serie de servicios para ayudarlos a poner sus cosas en orden. Sí, Cuando ustedes tengan un proyecto Cuando ustedes tengan algo Tengo mi programa que está funcionando Ya vamos por la, eh, Hicimos la segunda sesión vamos a, vamos a la tercera esta semana Del programa ARGE Que es un programa de autoconocimiento Para que sepas Qué es lo que tienes Para dónde vas Y, y, y qué, qué realmente es coherente para ti Para que estés en armonía No para que seas exitoso Y feliz Porque esos son conceptos vacíos Y tú no sabes cómo rellenarlos Pero yo también Creo que tengo esa potencia, ese poder de ayudar a la gente a poner las cosas en orden. Que lo diga Valentina, que estamos trabajando en su proyecto de los mandalas uterinos. Entonces, además de la hora de coaching, cosa que le quería mostrar aquí en mi página web, cuando se meten aquí en reservas, además de mi hora de coaching, que tienen 45 minutos gratuitos, gratis, gratiñán, y pues, si quieren seguir conmigo, pueden poner las horas de coaching, yo he creado estos servicios también. Yo puedo organizarte todo con Trello, y ahí tienen los precios y todo. Puedo enseñarte a usar Trello para que sea tu herramienta de planificación, así como es mi, mi herramienta de planificación. Es, miren, yo incluso, se la estaba, creo que voy a hacerle un taller a la gente del trabajo, porque con Butler, todo lo que son mis tareas semanales, todo lo que son mis informes y todo eso, yo lo hago automático. ¿Sí? Y tengo todo allí y puedo volver a eso. Y es como una paz mental. Pero el otro servicio también que estoy montando, así que si, si está montando, esto es para un proyecto. Si tienen un proyecto específico que quieren ordenarlo, miren, yo les ordeno eso. Y ahora, también quiero ayudarlos en YouTube. Yo quiero ayudarlos a conceptualizar sus canales de YouTube. Si ustedes están interesados en YouTube, a leer sus... Analytics, miren, esto es una herramienta realmente para multipotenciales Si tú quieres crear contenido, si tú tienes algo que difundir Si tú, como yo, como yo que sentí la necesidad de, conchale, explorar, explorar todos estos conocimientos Pero, oye, yo no, yo no, yo no me podía quedar quieta con nada más explorar yo esos conocimientos Sino que yo los tenía que mostrar ¿Sí? Yo los tenía que mostrar, así como quiero que Valentina los muestre, así como también estoy trabajando con y con, con, con, con, con gente que en realidad tiene cosas que decir, cosas que montar, cosas que compartir, ese conocimiento que quieren compartir y que tienen en YouTube una herramienta para hacer de esto también su negocio. porque Aquí no nos vamos a caer a cuento. Yo quiero vivir de esto, ¿sí? Porque esto... Me entusiasmo, o sea, esto me hace que yo me levante en las mañanas y diga, wow, sí, aquí estoy, aquí estoy y, y dándolo todo por la gente y tal, y tengo mi trabajo de día, pero las horas que puedo, estoy siempre trabajando en lo mío Y YouTube ha sido como esa plataforma en la que yo he podido darme a conocer, he podido llegar a la gente He podido tener una estrategia para que la gente llegue a mi contenido y la gente diga, oye, quiero trabajar con Olga Quiero trabajar con Mujer Cronopio, entonces yo quiero que lo mismo te pase a ti, si tú tienes esa idea, si tú quieres montar tu canal de YouTube o si quieres hacer tu emprendimiento, te puedo ayudar con Trello, te puedo ayudar con YouTube, yo quiero también que esta parte de conocimiento que es lo que está debajo de Mujer Cronopio, ¿verdad? Porque Mujer Cronopio se, se encarga de qué? Mujer Cronopio se encarga de autoconocimiento, organización y productividad. Yo lo que quiero es educar, inspirar y motivar a la gente, esa es mi razón de ser. Pero todos estos conocimientos técnicos que yo tengo de las herramientas, del cómo hacer esto, como Estrelo y YouTube, también los quiero poner a su disposición. Así que si saben de alguien que necesite organizar el día en su cabeza, como yo necesito peinarme, entonces muéstrenle esto, díganle que vayan a mujercorrof.com, que vayan a reservar un encuentro conmigo y vamos a conversar a ver si yo los puedo ayudar. Se conecta Alicia Natalí. Hola, Alicia, Natalie. este, ojalá puedas ver el, el live desde el principio, eh, Valentina me certifica la cosa, que la estamos, estamos ahí dándole duro a esos mandalos uterinos, adoro algo Olga, es lo máximo y que consta que no se lo pongo fácil, no, Valentina no me lo pone nada fácil, pero, pero vamos trabajando y yo, sobre todo, me gusta trabajar con personas en las cuales creo, y yo para creer una persona... Tengo que ver un producto de calidad, como es el producto de Valentina y también una constancia ese deseo, ese deseo real por salir y darle algo a la gente más allá del beneficio económico, más allá que es importante es importante yo hablo de dinero porque es importante no nos vamos a caer a cuentos aquí que ay sí, no sé qué. no, no, no ustedes necesitan comer, ustedes dan un techo, ustedes necesitan pagar una gasolina, un colegio, una cosa entonces hay que también pensar en cómo monetizar esto Para nosotros estar tranquilos Y esa es parte de la armonía Así que bueno, les mando un beso Hoy estoy súper animada Ya me voy a trabajar Que por supuesto voy a estar de todos los días Pero no se lo digan a nadie Esto fue fragmentos platónicos Voy a estar poniéndolo en YouTube Como dice Valentina Y bueno, les mando un beso Que pasen un feliz martes Que decía mi abuelo no te cases ni en tu casa te apartes Algo así era la cosa Feliz y productivo día para ti también Natalie, y para todos ustedes Nos vemos mañana Y recuerden que ya empiezo con los videos De regulares de Mujer Cronopio Sale video hoy jueves Estoy cambiando la hora a las 3 de la tarde Ya estoy preparando el video Les voy a dar un Un sneak peek Como dicen aquí multipotencial, me cuesta decidirlo todo todavía no le he puesto eh, toda la cosa pero bueno, ahí está Luna también les manda saludos, así que nos vemos mañana, feliz día, esto fue Fragmentos Plutónicos, hoy es jueves no, no es jueves, hoy es martes el video va el jueves dije hoy no lo sé, adiós, me voy